Hola, en este video te vamos a mostrar cómo administrar las ofertas. Puedes buscar una oferta por el nombre de la oferta, por el grupo o por tipo. También puedes realizar una búsqueda avanzada a través de esta opción. Podés configurar un rango de fechas. Podés también seleccionar cuál es el rubro de, de la oferta que quieres ver. La marca al cliquear en el botón aplicar, vas a poder ver todos los resultados que eh, cuenten con esas propiedades.